Hola a todos. Hoy abordaremos cómo se elabora un protocolo de investigación. Intentaré emplear analogías sencillas para un problema que a veces es difícil de abordar. Iniciemos con una pregunta. ¿Hay peces en el mar? Parece una pregunta boba, pero la respuesta dependerá de la calidad de la muestra. Todos sabemos que el mar está repleto de peces, pero si entráramos con un jarrón y lo sacáramos lleno de agua y sin peces, la respuesta sería no. Sin embargo, si el jarrón tuviera peces, la respuesta sería sí. Así que la respuesta dependerá de cuán buena sea la muestra. Tengan este principio en mente porque de aquí partirán la calidad de todos sus trabajos de investigación. He dividido la presentación en dos partes. Una introductoria y una más específica. La primera trata sobre la naturaleza propia de la investigación un protocolo de investigación guía la búsqueda de varias preguntas. La primera es ¿Quién? ¿Quién hace referencia al universo? Es decir, la totalidad de personas que podrían estudiarse. En nuestro ejemplo, el universo podría tratarse de todos los peces en pantalla. También podría tratarse de todos los peces que nadan a solo hacia la derecha o solo hacia la izquierda, o de todos los peces de un color determinado. Digamos que el universo son todos los peces. Entonces podremos escoger de este universo una muestra de peces que naden solo hacia la derecha o solo hacia la izquierda. Podremos ser más precisos y decir que de todos los peces, nuestra muestra serán los peces amarillos que nadan hacia la izquierda. La segunda pregunta a responder es cuándo. Todos vivimos en el presente, como si se tratara de una foto instantánea, sin pasado o futuro. En investigación también podemos ver del pasado hacia el presente y del presente hacia el futuro. Cuando se trata de una foto instantánea, se denomina estudio transversal. Cuando se trata de una observación hacia el pasado, se denomina estudio retrospectivo. Y cuando es una observación hacia el futuro, se denomina estudio prospectivo. En los dos últimos tipos de estudios se pueden observar la evolución natural de la enfermedad. La evolución de una enfermedad en base a determinadas condiciones. O la evolución de una enfermedad tratada por alguna intervención la tercera pregunta a responder es cómo esto se puede hacer mediante observación o a través de intervención sin importarse el caso cómo se hará la investigación depende de los criterios de inclusión e inclusión que se empleen para seleccionar la muestra ya sea solo por observación o si se realiza un experimento es como si se colocara una red en el agua para atrapar los peces Únicamente que nadan hacia la izquierda. La cuarta pregunta es dónde. Imaginemos que nuestros peces viven en una ensenada, pero no distribuidos de una forma uniforme. De modo que se disponen por color dependiendo del área. Lo mismo aplica para la distribución geográfica de una enfermedad. Habrá países, provincias, distritos y corregimientos con diferentes enfermedades, o variedades de enfermedades, o presentaciones clínicas de la misma. La quinta pregunta es por qué. Esta es, de manera increíble, la más difícil de responder. ¿Por qué un pez amarillo que nada hacia la, hacia la izquierda podría picar una carnada y no otra? No siempre se puede responder. Y debe quedar claro que aun cuando no se, no se pueda hacerlo, debe intentarse. Es probable que si se trata de una investigación inicial, ustedes como investigadores, tendrán que proponer alguna pista por subjetiva que parezca para aquellos a quienes se les presentan los resultados la última pregunta es ¿cuánto? algo para lo cual no nos enseñan es pensar quién pagará por la investigación ¿cómo? ¿y cuándo lo hará? esta pregunta es muy relevante si se desea aplicar a convocatorias de investigación aun si los fondos no son retornables si pedimos dinero a un amigo es fácil decir quién paga las preguntas un poco más difíciles de responder son cómo y cuándo a veces los fondos no se proporcionan en efectivo sino en especies y en ocasiones tampoco se proveen antes de iniciar la investigación sino una vez concluida una fase de la misma al final lo que importa es quién se beneficia se benefician los pacientes que padecen una enfermedad determinada o lo hace una organización el beneficio puede deberse a que se puede realizar un diagnóstico tratamiento o prevención más rápido, más barato o de forma más certera. Hablemos ahora de cómo debe darse forma a un protocolo. Todos los protocolos tienen partes que no se pueden olvidarse u obviarse. En salud la forma en que los protocolos deben redactarse es determinado por la Organización Panamericana de la Salud y todo inicia con el título. Cada palabra que se emplee en este debe intentar dar una perspectiva sobre las preguntas que abordamos al principio de la presentación. No será igual al título del artículo que presenta los resultados del protocolo. La siguiente sección es el resumen. Cuando muchas personas compiten por fondos de investigación, los evaluadores no tienen tiempo para realizar la totalidad del protocolo, sino se limitan a examinar el resumen ejecutivo que propone la investigación. Este resumen no es lo mismo que el extracto para una revista. Cabe mencionar que tanto el título como el extracto para la revista deben acomodarse a los requerimientos de la misma a criterio del comité editorial o editor. La siguiente sección de un protocolo es el planteamiento del problema. ¿Cómo se justifica invertir tiempo, dinero y esfuerzo en un proyecto? ¿Por qué vale la pena? ¿Qué se espera responder? A veces la justificación es simplemente que no se cuenta con datos y que hay que investigar para encontrarlos porque no se registran normalmente, quién, cuándo, cómo, dónde y presumiblemente por qué son las preguntas que se espera responder en una investigación, aunque no siempre. La justificación de resultados hace referencia a la aplicación de la investigación. Recuerda la pregunta que hicimos antes, ¿quiénes se beneficia? Debe dar una ventana para pasar de la investigación al desarrollo de un nuevo bien, ya sea un producto o procedimiento. Una aplicación práctica en el mundo real que sea efectiva en base al costo estimado, más rápido y confiable de lo que ya existe en el mercado. La siguiente sección es el fundamento teórico, es el equivalente de una introducción. Debe contar con referencias cruzadas sobre las publicaciones previas de otros y sus argumentos que dan cabida a una duda aún sin resolver quizás la hipótesis o posibles respuestas que derivarán de este protocolo. Una de las sesiones más importantes son los objetivos de investigación. Se compone de un objetivo general que abarca la duda global del problema y de objetivos específicos, uno para cada variable que se desea estudiar. Si por ejemplo se desea estudiar un problema que afecta a hombres y mujeres, entonces uno de los objetivos específicos debe ser en base al género. Lo mismo aplica para la edad o grupo de edad o lugar de residencia u ocupación. Una sugerencia que debo hacerles es que busquen primero cómo las autoridades registran el problema para intentar emplear los mismos criterios. No es lo mismo hablar de adultos entre 20 y 29 años que hacerlo de adultos entre 21 y 30. Son diferentes. La siguiente sección quizás la... El, la piedra angular de todo el protocolo. Revisando muchos protocolos de estudiantes, internos y residentes me llama mucho la atención que la inmensa mayoría están claros en lo que desean evaluar pero no son específicos al momento de hablar de criterios de inclusión o exclusión o los parámetros que se usarán para un diagnóstico. El tipo de estudio que se hará, cómo recolectarán los datos, cómo los analizarán, qué instrumentos Así como las clasificaciones o escalas que emplearán, deben ser reseñados. Si se llega a realizar una intervención, ¿cómo se hará? En esta sección se pasa algo por alto con mucha frecuencia y son el uso de controles. Cuando depende enteramente del investigador el control es el apego estricto a los criterios de inclusión y exclusión. Pero cuando depende de una prueba analítica, dependerá de la calibración del equipo y la corrida de un conocido para asegurar la velocidad la velocidad de los resultados. El análisis de resultados depende en muchas ocasiones de modelos, así como del uso de programas o aplicaciones, en cuyo caso debe especificarse las ecuaciones matemáticas o las versiones empleadas de determinado programa, porque un error no dependerá entonces del investigador, sino del autor del modelo o del programa. Luego está la sección de referencias bibliográficas. Cada referencia debe, debe reseñarse tal y como dispone el sistema de Vancouver, la última versión, tanto para libros de texto, artículos de revistas científicas y fuentes electrónicas. Recomiendo elaborar estas referencias al momento que se obtienen para la sección del fundamento teórico. Sucede con mucha frecuencia que uno descarga el archivo y luego no tiene el nombre del documento electrónico o... No se da cuenta de la dirección URL donde lo obtuvo. También sucede que, que guarda la información de la página web, pero eh, ol, olvidamos eh, registrar cuándo se accedió a la misma y eso merma la referencia. La siguiente sección es el cronograma, que no es más que un esquema de actividades que se realizan en la investigación, apareando eh, la persona responsable, si es más de una, de, con la actividad que le corresponde y eh, el periodo para hacerlo eh, favorezco emplear el diagrama de Gantt que no es más que un cuadro donde se coloca la actividad en las filas y el periodo donde se ejecutan eh, por columnas. tachando una X donde coinciden y esto puede ocurrir en varias ocasiones eh, a lo largo de la investigación la sección de presupuestos debe responder sobre los asuntos monetarios que charlamos a la mitad de la charla si los investigadores solventarán la investigación con sus propios fondos, eso debe reseñarse. Eso es el uso privado de sus fondos. Igual que del tiempo si están empleados por alguna organización, ustedes lo van a hacer en su tiempo libre, se tiene que reseñar. Si se emplean fondos de una organización privada, también hay que reseñarlo, porque aquí es donde entra la parte de conflictos de intereses. Y cualquiera podría eh, anular la presentación de los resultados o el análisis de los mismos en base a un conflicto de interés si es que se percibiera como tal la última sección del protocolo es como los misceláneos por decirlo de algún modo son todos los documentos que respaldan la investigación como criterios diagnósticos eh, producto de investigación de otros autores el uso de diagramas que Recuerden, no debe violar las leyes de derecho a autor. No pueden reproducir algo si no tienen explícito, eh, explícita autorización por parte de, de lo, del dueño de la, la obra. No se, no pueden reproducir un, una tabla tampoco si no no tienen el consentimiento. Y es, es necesario para eso que ustedes generen sus propias versiones. Eh, quizás el contenido va a ser eh, igual. Lo Hacen la, hacen la referencia en... en en las referencias bibliográficas recuerden cuando hablamos de investigación humana se deben respetar los acuerdos de, de Helsinki la, la quinta versión y es importante que en, en el protocolo eh, incluyan una hoja para que el comité ad hoc regional determine si se respetan todos los acuerdos internacionales todas las legislaciones nacionales y todas las normas de buenas prácticas clínicas eh, también tiene que haber un documento donde el, el autor principal del protocolo se compromete y lo firma con tinta fresca, se le pone incluso la fecha, como si fuera un contrato eh, legal. Deseo agradecerle su atención y espero que la charla, al menos la primera parte, haya sido entretenida para dar un aspecto menos formal a esta clase virtual y que permanezcan interesados en realizar investigaciones propias a todo lo largo de su vida profesional.